¿De dónde sacaste esos pájaros? Es mi colección de aves tropicales, por si acaso. ¿Por si acaso qué? No necesitamos una docena de aves tropicales. ¡Oh! No no sabía que podías ver el futuro, Lois. ¿Me, ¿Me das el número de la lotería de mañana? Vieja babosa. Peter, no llevarás esas aves en el auto. ¡Oh! Entonces supongo que no iremos de vacaciones. ¡Ay, qué bien! Volveré a la cama. Está bien, Peter. Lleva tus mugrosas aves. ¡Hurra! ¡Me dejaste explayarme! ¡Bien, familia! ¡Vámonos!